Y llega el momento más emotivo y quizás más importante desde el primer Festival de Tamborileros a la Antigua Sanza. El momento de reconocer los valores a este hombre, al que hoy queremos homenajear. Algunos os preguntaréis quién es y Encinas, por qué esta consideración a este tamborilero. Antes de responder a estas preguntas, quiero contaros algo. Algunos os habréis preguntado alguna vez por qué o desde cuándo se toca la baile del tamboril. Otro, seguramente, ni os lo habréis planteado. Realmente es increíble que instrumentos tan arcaicos hayan perdurado tanto en el tiempo. Pues os puedo decir que los primeros documentos e iconografías datan de 1160. si sí, habéis oído bien, el siglo XII. En un principio la flauta o fístula, como la llamaban los romanos, se tocaba acompañada de otros utensilios, sobre todo en los oficios religiosos, que se acompañaba de alguna campanilla. Pero ya desde el año 1200 se hace referencia a estos instrumentos tañidos conjuntamente. Todos habéis oído hablar de trovadores o jugulares, pero no tanto de ministriles. Son estos últimos los que en la Edad Media se dedicaban a tocar ambos instrumentos. Fueron adquiriendo cada vez más importancia dentro de la corte y como dice el diccionario en una de sus acepciones... Eran personas que en funciones de iglesia y otras solemnidades, tocaban instrumentos de bien. No os voy a aburrir más con estas cosas, pero sí que está bien que sepáis que por diferentes causas estos ministriles fueron desapareciendo de la corte y se dispersaron por zonas rurales. Y dando un salto en el tiempo, los últimos portadores de esta sabiduría popular fueron unas personas, y aquí es donde toma protagonismo, protagonismo nuestro personaje nuestro personaje como os decía fueron unas personas que muchas veces no se les valoró lo suficiente los pastores son algunos de los últimos informantes de la música tradicional todos sabéis que se valora este tipo de pro cómo se valora este tipo de profesionales porque eso eran profesionales del pastoreo. Pero claro, no se les veía así, sino alguien inferior dentro de la valía de las personas del ámbito rural. Pero ¿os habéis parado a pensar que eran personas con una sensibilidad especial? Capaces de interpretar y sentir cosas que los demás no eran capaces de hacer. Para ser tamborilero no basta con tañir dos instrumentos a la vez. Como dice un poema al que Pepe Gil puso música, se necesita tener un corazón muy jaranero y un alma para querer. Hay que tener cualidades excepcionales para memorizar, para sincronizar, para sentir. Y aunque no lo conocí, Celedonio seguro tenía y reunía todas estas cualidades. Celedonio Encinas nació en el pueblo de la Peña, pero la mayor parte de su vida transcurrió en fuentes de masueco. Porque como dice el dicho castellano, uno es de donde pase y no de donde nace. Por lo tanto, lo consideramos el tamborilero de Fuentes de Masueco. Murió a los 96 años y hasta el último momento estuvo disfrutando y haciendo disfrutar con su música. Como cualquier tamborilero, tamborilero de su época, era el que marcaba los tiempos en la fiesta, la alborada, el acompañamiento de mayordomos o madrinas, resaltar con sus toques los oficios religiosos, el baile de la tarde, todo dependía de él. Todos los que nos dedicamos a esto... Tenemos que dar gracias a esta gente que nunca se reconoció su valor, pero que tanto hicieron, a veces sin saberlo, por mantener nuestra cultura tradicional. Celedonio no tocaba solo en su pueblo, sino que en los pueblos de alrededores también animaba las fiestas. A veces, como pasaba mucho antes, ni siquiera les pagaban, sino que el amor a estos instrumentos les llevaba a tocar sin más remuneración que la comida del día. En la persona de Celedonio queremos recordar hoy a todos esos tamborileros que nunca fueron conocidos, pero que mantuvieron sus tradiciones para que sin saberlo, muchos años después hayamos podido aprender sus toques. Como esto tiene que seguir, y no voy a enrollarme, solo quiero deciros una cosa, y esto es para sus familiares. Hoy alguna vez no sé a quién, que una persona solamente muere cuando se olvida. Tenéis su música escuchadla. Y él estará ahí siempre con vosotros Seguramente era una persona con sensibilidad especial Aunque a veces no os dierais cuenta Recordadlo Tenéis la fortuna de que vuestro padre, abuelo Que se os llene la boca al decirlo Era tamborilero Disfrutadlo Ahora quiero que subáis a recoger en nombre En su nombre este galardón que nuestra asociación quiere que tengáis como recuerdo de este pequeño homenaje. A mí me gustaría que el escenario se llenara de toda la gente del grupo, de toda la gente y de de todos los camporileños.